definición y de forma gratuita a través de TDT. Deportivo gol, gol, gol, gol. Rafa Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Rafa Gol, Gol, Gol Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos para presentarles el super debate del programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate lo presentamos de lunes a viernes en radio de 12 del día 3 de la tarde y a través de las plataformas Live, Rafa Gol al aire, en YouTube, Rafa Gol Linares y en nuestra emisora virtual, Rafa, www.rafagol.com y en 910 en el AM, en la ciudad de Medellín Bueno, como decía el apóstol Pablo En Filipenses 4:6, Por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados Tristes, melancólicos, aburridos Si no sean conocidas todas nuestras necesidades Delante de Dios en oración En oración, con dándole gracias a Dios por todo Pues bien, eh... Así nos toca a veces cuando nos encontramos en momentos de flaqueza. Sabemos que hay muchas familias que están atravesando por situaciones difíciles. Esto de la pandemia sí que realmente pues, ha tenido congojado al mundo entero los cierres eh, que se han tenido que venir realizando forzosamente. Y nosotros aquí pues, lamentamos también profundamente la ausencia de en el set de Luciano González Equea y de Donel Quindavo, precisamente por lo mismo ¿qué podemos hacer? colocarlos a Dios en oración para que los guarde, los proteja y que próximamente nos puedan acompañar en el set. así que para Luciano y para Donel Quindavo, nuestras oraciones y estamos desde luego haciendo votos para que tengan la mejor recuperación y como lo dije nos puedan acompañar en el programa de Tele y en los programas de radio, porque esto es de todos los días también, el, el superdebate radio. Así que queremos que la gente se cuide, que la gente no salga a la calle, no salga a la calle sin necesidad. Eh, mire los contagios que hay, y a veces uno sin sale a la calle, mire lo que pasa. Así que desde ya, por todos aquellos que han fallecido, nuestras condolencias y que Dios les dé mucha fortaleza a todas esas familias. Bueno, vamos al fútbol, porque hoy se jugó la última fecha, la fecha 19 de la Liga 2021, donde hoy Nacional aplastó 7 goles a uno al equipo de Patriotas. Le pasó como un ferrocarril por encima y los aplastó 7 a 1. Impresionante victoria, hace años, Nacional, yo no sé cuántos años, que Nacional logra 7-1. El Deportivo Independiente Medellín hoy sucumbió 2-0 ante el equipo de 11 Caldas de Manizales. El Medellín perdió 2-0 frente al 11 Caldas, el equipo de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, que nadie le clavó 3. Generalmente perdía 1-0. Nadie, el equipo que más goles le hizo a Bolillo en un partido fue dos pero tampoco Bolillo nunca marcó más de dos nunca marcó tres goles fue un equipo que siempre jugó al empate y su técnico un fenómeno para evadir las excusas siempre tuvo una excusa a flor de labios por eso entiendo que ahora Adquiot va a adquirir la nacionalidad paraguaya ahora, ahora todavía sacando paraguas para... hoy sacó el paraguas desde antes del partido, siempre sacando paraguas, Hernán Darío el Bolillo Gómez perdió hoy su partido. Además, el Bolillo hoy jugaba porque se le facilitaban las cosas. El Bolillo Gómez hoy resulta que hubo un diluvio, un chaparrón en la ciudad de Manizales. Y el partido no pudo comenzar a la misma hora. Que todos, todos los juegos hoy comenzaron a la misma hora. Pero el de Medellín se retrasó 45 minutos cuando terminó. Cuando terminaron los primeros tiempos, Medellín arrancó... Ah, no, todos arrancaron el segundo tiempo, sí. a la misma hora. Entonces, cuando terminó el primer tiempo, América y el Tolima, Medellín tenía el descanso y todo el segundo tiempo para mirar a ver cómo replanteaba, porque era el único que podía jugar con el, el resultado ya conocido. Ya sabía que América había goleado 3-0, así que tendría que saber cuántos goles iba a hacer. Pero no, Medellín no tenía pelo para tanta moña, como dicen las señoras. Y por el otro lado, el estuvo eh, estuve visitante frente a Alianza Petrolera, empató 1-1 uno uno, los, los equipos nuestros y las Águilas de Río Negro cayeron 4 por 1 con el bu bu, bu Caramanga, 4. Bueno, son los resultados que, que nos tocó vivir. Eh, esta noche quiero que la gente nos llame a través de nuestras líneas telefónicas que vamos a colocar a consideración para que participen de los premios que vamos a estar entregando esta noche, el 232 4604 y el 01-8051-5015, llamen ya porque van a entregar este espectacular reloj Di Mario del Atlético Nacional con un estuche que parece un estadio, qué lindo entonces el que lo quiera ganar tiene que llamar esta noche lo estaremos entregando y tengo la camiseta de Independiente Medellín pero esta es ya la de visitante claro que hoy Medellín jugó con un azul una camiseta nueva, pero generalmente esta es la de visitante, ya regalamos la roja, vamos a regalar esta a los hinchas de Medellín que llamen al 232 4204 y el 018 1051 5015 esta noche no tenemos ninguna pregunta, simplemente usted llama y se escribe y participa preguntas no hay, porque lamentablemente pues, don Laobo que es el que Hace las encuestas y todo esto, pues, eh, no puede estar presente, no nos puede acompañar en esta noche. Bueno, pero vamos a la polémica, vamos al debate. Con lo que tenemos, vamos, claro. Y vamos al debate, a la polémica. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel, cinco estrellas, amabilidad y excelencia. Oiga, la vida es un lujo en el Hotel Dancarto, Medellín. Bueno, y estamos también con Lina León Vehículo. Necesita vender su carro. Lina León lo hace por usted. Sí, señor. Evítese los trámites engorrosos que muchas veces se presentan y... Lina lo hace por usted. Lina León Vehículos está en el Centro Comercial Automotriz o Movicentro Automotriz Local 136. Y este es el teléfono, llámela. 313-6588-163. Ahí la venta de su carro está garantizada con Lina León Vehículos. En Condutrámites puedes anticipar la renovación obligatoria de la licencia de conducción. No esperes congestiones y hazlo de una vez. Aprovecha el 20% de descuento por pago anticipado. Llámanos al 448-5151 o al WhatsApp 311-394-5795. Visítanos al frente del Cerca de Belén. ¡Te esperamos! Pero proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día. Y empezamos porque Nacional hoy se paseó con la suplencia. Oígame, Nacional hoy empleó una nómina mixta, yo diría así, más de suplentes eh, para enfrentar al equipo de Patriotas, Porque Nacional tiene su juego de Copa Libertadores de América esta semana, lo va a tener que jugar en Pereira. ¿Por qué tiene que jugar en Pereira? Porque el estadio de Atanasio Girardot entró en una etapa de remodelación, porque ya viene la Copa América y hay que tenerlo a punto, especialmente las luminarias, la energía. Entonces, no se puede jugar en el Atanasio y Nacional va a jugar en Pereira este miércoles frente a la Universidad Católica de Chile. Transmisión que estaremos eh, realizando a través de 9, 10 AM y de todas las plataformas de Rafa Gol. Y hoy Nacional pues le dio descanso a, a muchos. Jugó con una nómina no mixta y qué goleada. La gran figura fue Jefferson el Yeye Duque. Jefferson Duque. El Yeye eh, el el Ye Duque, Duque fue la figura. Hoy muchos escriban en el chat que Luciano no fue y Yeye empezó a hacer goles. Hizo cuatro. Don Juan Diego Arroyave, buenas noches, bienvenido. Eh, a usted les tengo que estar hoy monitoreando. Sí. Estar en la, hoy transmitimos los dos partidos, ¿no? Medio tiempo nacional completo y usted estuvo todos los 90 minutos. A ver, don Juan Diego, buenas noches, bienvenido. Y a ver. ¿Cómo vio al equipo atlético nacional de hoy con esa nómina? Muy buena noche, Rafa. Saludos para usted, para todos los televidentes y toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gora al aire. No, es que fue un partido que la, la verdad sorprende por lo, que, por lo que vimos y donde le dieron una lección, no sé, y, y, y quiero ser un poquito como, como fuerte con el, con el término para el técnico Guimarães, porque es que Vladimir Hernández hoy le demostró que él no es volante como lo ha estado, lo ha estado ubicando. Vladimir Hernández es un punta, es extremo por izquierda. ¿Qué partido se hizo Vladimir Hernández? Alex Castro en perfil cambiado por derecha fue otro figurón. El Alex Castro que queremos ver en Nacional, el Alex Castro del Tolima, el Alex Castro que lo llevó al fútbol internacional, el Alex Castro que venía precedido a Nacional de, de, de, de, todos, los, de todos los pergaminos y que no había podido como tener ese partido, hoy lo tuvo. Hoy lo tuvo. Casualmente. Eh, Tomás Ángel, que no le fue muy bien que digamos, fue reemplazado por, por Deiner Quiñones y Quiñones también ingresó enchufado. Ese tridente, Hernández, Quiñones y Castro, fueron los que alimentaron a Duque para que este se deleitara con el arco rival. Sí, dirán otros, es que a, a patriotas, un equipo de mirriado, un equipo muerto, un equipo que ya estaba cumpliendo calendario, ¿qué se puede esperar? Sí es verdad, es cierto... Es cierto, porque ahí no mostró absolutamente nada. Es más, el gol de Patriotas fue un autogol de Marulanda. Un autogol de Marulanda. Fue el, fue el, fue el gol de Patriotas. Entonces, uno, uno eh, eh, colige que este Nacional, con los Kevin Mier, con los Marulanda como lateral, con los Brian Córdoba como central, con, con este Hernández, Nicolás Hernández por izquierda, que le está dejando ahí al técnico una opción muy buena con él, eh el caso de, de, del tridente que mencionábamos y los goles de Duque. Fue un partido que, la verdad, para deleite. Buen partido el que hizo Atlético Nacional. Tanto pedíamos. Es que una cosa es ganar y los resultados que hace Atlético Nacional. Aunque la gente en las redes sociales me, me, me, me, tira, me tiran y me dicen que, que es que yo, que yo que estoy viendo, que Nacional está ganando. Pero a mí me preocupa el juego de Nacional. Hoy sí tuvo ese juego. Y mire, ganó, goleó y gustó. Porque jugó muy bien el equipo de, de, de Guimarães. Y ahí rubrica... El porqué es el primero del torneo. Los resultados han acompañado al técnico y ahí quedó con 32 puntos el líder absoluto del torneo colombiano. Deja un plus alto, ahí le dejan al técnico. Bueno, téngame en cuenta, profe, téngame en cuenta. Jugaron los Jiménez Fori, los también ingre, eh, eh, ingresaron, ingresó Jayen Palacios. Se le dio oportunidad a, a varios de los que regularmente han actuado. Hoy ingresó Agustín Cano. Agustín Cano, que recuerdo que hablan maravillas de Agustín. Diciendo que es un jugador que de gran proyección, y la verdad sí mostró, ese va a ser el reemplazo de Brian Rovira, porque Brian Rovira muy seguramente, él no va a durar mucho en Nacional, por el nivel que tiene, pero ahí está, ese mucho es Agustín Cano, las mismas características de Brian Rovira, entonces ahí le dejó al técnico también el, el plus para que él los tenga en cuenta en el partido de Copa Libertadores, así que tiene un plantel muy bueno Guimaraes hay que jugar, hay que soltar el equipo, profesor, hay que soltar el equipo. Eh, eh, usted, habla, usted habla de Miren Andrés no lo puede poner de volante. Suéltelo por, por su lado. Alex Castro, suéltelo por su lado. Mire que Duque hoy se, se deleitó haciendo goles. Deiner Quiñones, ¿sabe dónde está el secreto de Dainer Quiñones? El fútbol interior. Ahí fue importante Dainer Quiñones. Entonces, todas esas cosas le sirvieron al técnico para hacer una evaluación y tener ya la conformación de lo que va a ser el equipo para las finales y el equipo para la Copa Libertadores de América. Bueno, ¿cómo le fue el arquero? Pregunto porque hoy, hoy Nacional puso a, a Kevin Mier. Ah, bueno, no, Kevin arquero. Mier. Bueno, Kevin Mier le, le, le fue bien, las algunas afugias que tuvo por ahí las logró sortear. Me parece que hizo, me parece que hizo buen buen trabajo Kevin Mier. Y, y creo que se convierte en un arquero para, te, para, para que sea el suplente de Aldair Quintana. Porque superior a Aldair Quintana no es. Superior a Aldair Quintana no es. Pero creo que él va, él va a entregar con esos partidos que le entrega el técnico va a ir mostrando también su nivel para que el técnico lo tenga en cuenta. sí Es que los niveles estuvieron muy buenos, Rafa. Así Cuando uno gana 7-1, ¿qué puede discutir? ¿Qué <risa> se no puede discutir? Decir. Pero Ay, bueno, decir. Eh, recordemos los goles. Siete, cuatro fueron de... El Yeye -ye Duque. O sea, no, del Ye -ye, el de Hacía gafita y todo. O sea, Ye -ye. A ver, dale. Dos de... Madre? Cuatro de, de, de, de Duque, dos de Alex Castro y uno de, de Neider Moreno. Neider Moreno que ingresó y cerró con gol. El último gol del partido lo hizo Neider Moreno. Y el, y el gol de Patriotas fue un autogol de Marulanda, o sea que Nacional hizo los ocho goles del partido. Ocho goles Nacional. Hacía rato ocho Nacional ocho goles. Ocho goles impresionante. <risa> bueno, nos alegra por Nacional. A ver, ¿usted cómo lo ve entonces para el miércoles? Pues jueves. la gente ya está descansada. Jueves. ¿El partido del miércoles o jueves? Jueves. El jueves? El jueves. El partido del el jueves, jueves en Pereira. Eh, me parece, Rafa, que ahí va a tener niveles altos el técnico. Ahí va a tener el técnico la, la, la opción... Grandi de escoger otros ocho goles de entonces en Pereira otros ocho goles me imagino pues porque usted está feliz que le ganaron que, a, patriotas, para que a, patriotas, exagere, a Patriotas tampoco para que exagere tampoco para que exagere hasta Patriota ese nivel no existe en el fútbol colombiano pero sí pero sí puede llegar sí puede llegar a un nivel alto y puede sacar adelante este partido de la Universidad Católica y recordemos que los equipos chilenos pocón, pocón Pocón Pocón Pocón usted tenía que haber partido de decir no son... que le ganaron a Patriotas no. porque usted está sacando pecho no, no, no estoy goles. sacando pecho don Gustavo no, no esto simplemente es en ganó finales. por golear, goleó y gustó. Es un partido como, como cualquiera. Ganó, goleó y gustó. Y que dejó niveles altos de jugadores. Ese es en el las tema. Finales. Lo que pasa es que, como desgraciadamente el Medellín está en las finales, entonces buscará bueno, mirar pero, los toros de la barrera de un Gustavo. <risa> Ahora, pero, pero lo que sí, para el técnico, para el técnico complicado, el técnico, ¿y a quién irá a colocar? ¿Eh, ¿A Jefferson Duque o al Loco Alves? Hay un dilema muy grande porque ojo que Alves. No señor, no, señor, eh, dilema ah, es grande porque el loco Alves es un jugador de, de juego de oh, conjunto ya, oh, ya. y le ha entregado muy buen nivel a, a, a Nacional. Que no aparezca mucho en el arco, Ay. pero en el nivel colectivo es un jugador muy importante. Sí, claro. Entonces me parece que tampoco lo puede descartar USA hacia de la noche a la mañana porque hizo cuatro goles Jefferson Duque. Es un jugador para tener en cuenta, sí, y el momento que tuvo hoy frente a Patriotas, pero es patriota, si el que viene, Universidad de Chile, es eh, Universidad Católica, entonces, eh, es Copa Libertadores, otro nivel, otro partido, otro juego, otro torneo. No, señor. No, bueno no es la Copa Libertadores. Entonces, vamos, la Copa Libertadores para seguimos entonces en el debate, gracias, Juan Diego, seguimos en la polémica, seguimos en el debate, y el debate, eh, a esta hora, pues le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar, a ver, Gustavo, eh, hoy Medellín, tenía... La oportunidad, hoy jugó con el marcador a favor, todo a favor, pero no fue posible cristalizar, cristalizar cuajar una buena actuación. Definitivamente el bolillo sí deja, dejó muchas dudas que el COVID lo atacó, o sea, hay muchas excusas, pero especialmente para el técnico que se dedicó a sacar paraguas para protegerse y ahora me imagino que en estos tres meses... Los jugadores del Medellín, los que no clasificaron a vender los paraguas del Bolillo. A ver, señor Osorio, buenas noches, bienvenido. Bueno, eh, yo no, no entro en, en esos detalles de, de ya decirle a Bolillo que se vaya a vender paraguas, un tipo... No, que él es, los es, produce es los, y hay gente del, que los no, va a vender. Él, él, que es de los técnicos más reconocidos en Colombia que ha ganado, que es ganador, que ha dirigido selecciones también y que las ha llevado al Mundial, entonces no lo puedo yo poner tampoco en ese eh, ya bajarlo tanto a vender paraguas. No, él no los va a vender, él se dedicó a, a abrir Bien. paraguas y a protegerse Bien. y eso no Bien. está mal, entonces lo que estoy diciendo es que los que no clasificaron esos jugadores, que usted tiene una lista ahí, a esos hay que mandarlo a vender esos paraguas, sigue usted. El no. bolillo no. No, no yo, yo tengo que yo tengo que partir por acá, mire, eh, de varias cosas. Una, una, que yo sé que hay hinchas, hinchas, porque me los encontré en las redes sociales, campeones mundiales de positivismo, que me trataron de negativo cuando yo les dije que Medellín no clasificaba. Es que uno puede ser hincha del equipo, pero no puede ser ajeno a la realidad. ¿Y la realidad qué decía? Que no había quien hiciera un gol. Que se fue Buletich Y difícilmente se hace un gol Que aparte de eso No se ataca mucho No se utiliza la media distancia Hay herramientas que no se utilizan en este Independiente de Medellín Para acabar de completar eh, Algunos jugadores también se lesionaron Y otros les dio COVID ahora Ahora A los que les dio COVID Hermano Yo juego frente a Pereira Y frente a Alianza Petrolera y pierdo, oiga, y pierdo de seis puntos, cinco con esos equipos. No merezco nada, no merezco clasificar, porque si a los coleros no les gano, le gano al América en Cali, entonces saco pecho, juego un clásico perfecto, le cierro todos los espacios a Nacional y no le dejo hacer un remate a la portería, entonces la gente se ilusiona, pero después vinieron Pereira y Alianza Petrolera y nos hicieron ver mal. Ahí dije yo, no, papito, no clasificamos, así de simple. Ahora, ahora, yo critico más a los jugadores que a Bolillo, critico más a los jugadores que a Bolillo, porque también hago esta pregunta, hago esta pregunta a ver quién me la contesta. Si ustedes me muestran un técnico de más pergaminos que Bolillo, ¿En este momento? No, no hay. Ah, no lo hay. No, no, no en, en hay. Colombia, bien. En Colombia no hay un técnico de más cartel que Bolillo Gómez. Entonces, tengo que darle la continuidad a Bolillo Gómez. No me puedo enloquecer. Ahora, si, si, a mí sacan... me dicen, si a mí me dicen, cambiamos al señor Hernandario Gómez por Leonel Álvarez, listo, papito, ya. Pero a ver, van a traer a Leonel Álvarez, que ni siquiera se puede ver con don, con don Raúl Giraldo y le cerraron las puertas. Eso es lo que dicen. Entonces, yo por eso sigo apoyando a Bolillo Gómez. Ahora, Bolillo Gómez tiene cosas a favor como esta. Salió campeón ya de la Copa, de la Copa Colombia y tiene cupo a la Copa Sudamericana para el próximo año. Entonces, Bolillo Gómez hasta ahora no está derrotado, hasta ahora no está fracasando. Si quieren utilizar esa palabra en Bolillo Gómez de fracaso, no, mejor no la utilicen. Y, y, se, y seguramente algunos quieren sacar a Bolillo Gómez por la puerta de atrás, que porque ataca poco, pero también pongámonos a pensar que no tenía muchas herramientas. Muchas herramientas. Lo que sí me preocupa es que el equipo... En, la, en los partidos últimos en los últimos partidos no estuvo bien tampoco en defensa la seguridad que tenía, el equilibrio en defensa también se perdió un poco pero en lo que sí critico a Bolillo Gómez Bolillo no defienda tanto a los jugadores que porque les dio COVID y eso hermano, eh, no, usted no puede comparar a una persona que a esta hora está en una UCI con problemas de respiración, con respirador artificial, con jugadores que son atletas, con jugadores que, con, eh, con, gente que es atleta y que está preparada y son asintomáticos. A ellos no les dio el COVID pues que, se, que, que tuvieron problemas de respiración y no sé qué. Ellos se cuidaron, estuvieron 14 días aislados y no tuvieron tanto problema. Así que entonces nosotros no mimemos tanto a los jugadores, es que los están mimando demasiado y ese ha sido el caballito de batalla de Bolillo Gómez. Esa sí es una crítica para mi técnico que sigue siendo Bolillo Gómez y lo apoyo. No se vaya que enloquecer don Raúl Giraldo por ahí por lo que escuchan en las redes sociales que hay que sacar a Bolillo Gómez, hay que darle continuidad. Eso sí, cambiarle algunos del tendido, hermano, porque aquí les tengo la lista. Rolín, fuera. Rolino no merece seguir en Independiente Medellín. Ese muchacho Gutiérrez le quedó grande la camiseta en lateral izquierdo. Mambo Díaz. Mambo Díaz, mándelo a otro equipo que madure. Eh, así como mandaron a, a ese muchacho Castrillón, está madurando, está el haciendo Bryan. goles en el Deportivo Pereira. James Sánchez. ¿A qué vino James Sánchez, hombre? Hoy ni siquiera ni siquiera estuvo en el partido. Y yo creo que por bajo rendimiento. Harris. No, nosotros necesitamos otra clase, de, otra clase de aleros, otra clase de jugadores por banda. No Harris, ese hombre no se saca a nadie, ese hombre no gambetea, ese hombre no, no, no, no, no, no, no, no es atrevido siquiera. Pineda, Jan Pineda, otro que también fracasó. Kevin Londoño, Kevin Londoño el graba videos, es más, yo le dije al presidente antes de ir a Manizales, por favor, que no graben videos, que no hagan el ridículo, que se vayan de perfil bajo para Manizales y... ¿Y, y qué ¿Y, y hagan un mejor partido claro que el partido que hicieron lamentable lamentable el partido no necesitando ganar en manizales siquiera salir a ganar el partido que no le alcance pero salir siquiera a hacer más de lo que hicieron porque lo que hicieron fue una vergüenza y a matías mier le pongo un signo de interrogación ahí tengo ocho jugadores y me escribió don mario ardila y me dijo de la de de, de la fundación antioquia bilingüe me escribió y me dijo hombre Hermano, yo te admiro mucho tal cosa, pero ¿por qué no pusiste a Reina en esa lista? A Reina no lo pongo en esa lista porque ese es un jugador diferente. Ese necesita es cariño y, y que le exijan. Exija. Ese hombre al lado de otros puede rendir. De otro técnico. No, de otro ver, técnico, no, ah, que de otro técnico, no, de otra clase de jugadores, <ríe> a otra clase a de jugadores, de, de que aporten y más, porque qué aportó Kevin Londoño que vino y que dijo que él sentía la camiseta de Independiente de Medellín, que dormía con ella, que iba a dejar todo en la cancha, en la cancha no ha dejado nada Kevin Londoño, y, y, y, y, y así podemos reina. seguir con otros, con otros jugadores, entonces, hermanito, no han dejado todo en la cancha, y lo de hoy es lamentable, yo esperaba que al menos hoy terminaran con de coro, que no nos alcanzó listo, pero ganar el partido, mínimo 2-0, pasar por encima de 11 caldas, pero lo que hizo Medellín hoy fue de lamentar. Bueno, de todas maneras, señor Osorio, pues eh, a los técnicos los mantienen los resultados, nada más los resultados, y por los resultados de Bolillo en los últimos partidos, no merece estar en Independiente Medellín, porque realmente le fue muy mal, pero... Cómo ganó la Copa Colombia, como tiene cupo a suramericana, entonces, eso, según eso, a usted ya lo salva. Bueno, allá Raúl, pero a los técnicos los mantienen los resultados, por eso, él, no, Rafa, desde el no, primer además. día que llegó, abrió el paraguas no. y dijo, don Raúl, deme un año, si quiere, no me va a echar todo, écheme al primer año, pero no, y mire, no. ahora fue, para que le vaya no. bien, pero él Rafa. no trabajó la delantera, ahorita que estuvo, vino la crisis, ¿Por qué no ganó antes cuando tenía la nómina? ¿Por qué no ganó antes cuando, cuando tenía los jugadores y tenía con qué? Y no fue capaz ni, ni, ni de marcar la diferencia en goles, de, de hacer más de tres goles, no. Bolillo, ni le hicieron más de dos, ni hizo más de dos. En 19 partidos fue de los equipos menos goleados, pero ¿de qué le sirvió Rafa, tanto yo empate? Sí creo, no. Yo sí creo, pero... Rafa, que estamos más cerca de ganar un título, otro título de liga. Ya ganamos uno de Copa pero estaremos más cerca de ganar un título de liga al final de este año, dándole la continuidad de Bolillo Gómez que trayendo otro técnico, así que no nos vamos a enloquecer. Bueno, allá de, de, eh, la dejamos ahí, ya los directivos mirarán qué van a hacer, porque son tres meses donde no hay trabajo en Independiente Medellín y con la situación. Esperamos, pues, que si queda Bolillo, hombre... Es que yo siempre lo, vi, lo dije, mire, a Bolillo si sacó la valla cero, si tiene la defensa estabilizada, ¿por qué no organiza una, un, un ataque? Pero nunca se le vieron variantes, nunca se le vio una táctica ofensiva. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches, bienvenido. Hola, don Al Rafa. hasta de Hola, don Rafa, compañeros televidentes. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bueno, tres noticitas rápidas. Mañana a las 11 de la mañana Rafa se reúne en la FIFA, perdón, eh, Convivol, Federación Colombiana de Fútbol, Mindeportes Deportes y Min Salud para determinar si pueden entrar los equipos brasileños a, a participar aquí en Copa Libertadores y Copa Suramericana. Aquí tienen que ir Fluminense. Mineiro, gremio, Bragantino, y no ha, está cerrado los aires para venir eh, eh, jugadores y personas de Brasil a Colombia. En estos días le tocó a un equipo independiente del Valle del Ecuador ir a recibir a gremio en territorio paraguayo. Entonces, ¿qué esa era la vida de nuestros equipos de local, ir a diferentes partes del continente a recibir los brasileros y a visitar los brasileros, complicadísima la situación mañana se define esa, ese tema a las 11 de la mañana por parte de la Comeol, Federación Colombiana de Fútbol Min Deportes y Min Salud lo otro, la Copa América la última noticia del viernes que dimos nosotros en el superdebate de Rafa Gol fue las declaraciones de Alberto Fernández, presidente de Argentina dice, la Copa América, entre paréntesis, puntos suspensivos eh, la, la, el tema del COVID en Argentina, gravísimo yo no puedo ser folclórico, y si duele decir que no haríamos Copa América, pues va a tocar no hacer Copa América. La pregunta, Rafa, es, ¿y Colombia sería capaz de hacer la Copa América solito? Sí, Le sí, preguntan pero... a, a, a, a Lucena, a Mindeporte, Min deporte dice, hombre, todavía no hemos analizado ese tema, pero esa es la otra noticia del momento en territorio colombiano. y la... Mire, sirio, Juan, eh, Por la infraestructura de Colombia, nosotros sí estamos en condiciones de poder realizar la Copa América. El problema de Colombia es el problema de salud, el problema que estamos afrontando con el COVID en estos momentos, el, el problema que ya tenemos al 100, por ejemplo, en Medellín ya, y en Antioquia estamos al 100, las camas UCI, y eso, es un, eso sí que es un verdadero problema. Pero por estadios e infraestructura Colombia no tiene problema. Ahora, se requiere para que se realice la Copa América en Colombia, se requiere público que es lo que está exigiendo la Conmebol. Argentina quiere sacar el derriere y decir que no, porque ellos también tienen con el problema del coin, no quieren arriesgar y no quieren ser la Copa América. Nosotros lo haríamos, tenemos todo, pero la cuestión y que quieren saber es si aquí sí se va a poder recibir y albergar público para poder realizar el evento. Y la última, antes de empezar a hablar de Nacional de Medallín, Rafa, Envigado y el Banfield estaban esperando, eh, platica el mecanismo de solidaridad por lo de James, cuando pasó del Real Madrid al Everton. Entonces, ellos recibieron la noticia que ha sido, había sido vendido o prestado en 25 millones de euros. Ah, bueno, dijo Envigado, dijo Banfield, vamos a recibir una platica, un porcentaje. Ha dicho la FIFA en las últimas horas, no, resulta que fue gratis, increíble, del Real Madrid. Al Everton, y por eso no reciben un solo peso. Claro, es que ni fue embigado, gratis. Ni, y fue gratis. Pero, ellos, usted no había eso. No, no, no, sí, pero, pero también recibieron la información de que había sido vendido eh, okay. prestado 25 millones de, mm. de euros. es que un jugador de esos gratis tampoco, ¿no? Sin embargo, dice la FIFA, gratis. ¿Qué podemos hacer, señores de, de, del Envigado y fue del Bolillo? Fue gratis banco? y él se rebajó el sueldo, imagínense. Bueno, Medellín, explosiva declaración esta semana del bolillo. Dijo, unos güey, puntos suspensivos, hicieron una fiesta, armaron una fiesta. Y nos prendieron el COVID a todos y casi nos matan. Es que solamente, oiga, eso fue el preparador físico 1, el preparador físico 2, a Bolillo, al al segundo asistente técnico, al tercero, se salvó Raúl y se salvó Panzer. Fueron los únicos que se salvaron. Increíble, pues, ve, 16 jugadores con COVID. Eh, y, Rafa, hoy, hoy en radio el señor Osorio, folclórica, folclóricamente dijo, eso no pasa nada cuando un jugador... Los libertadores, Simón Bolívar, sufrió... Tuberculosis y ah, todas las no? vainas. Ah, ¿no? Y sin embargo, eh, eh, liberó países. Ah, no, no pero le da ah, tuberculosis, pero para, paraba 15 días, hermano, y llegaba Manolita San y con sus caricias lo vez. No, pero los jugadores que, oiga, son jugadores... no, no, no, ganan, no. oiga, ganan no, no, en dólares. Que, no, se ganan no, todos pero, millones del hey, mundo. Y lo va a comparar con eh, Simón Bolívar. No, no, no, no, que, usted, oiga, usted, usted lo comparó en un caballo, no. oiga, cabalgó 123 mil kilómetros. No, ¿Usted no, cómo no, va no. a poner en duda no, no, un libertador, hombre? No, no, no, no, no. no, ni no, siquiera no. vale ese eh, eso que usted está diciendo. Es usted ¿no? o fue el que puso la comparación. No, no, no si es que yo puse la comparación, eh. pero usted me está diciendo no, no, no. que soy folclórico. No, le parece? ¿Cómo le parece? No, no, yo estoy no, no, más no. aterrizado que cualquiera porque le estoy diciendo que a esos señores, a esos señores que nos libertaron, mire, tuvieron tuberculosis, padecieron tuberculosis, fiebres fiebres todas las que quieran. pero paraban también paraban y tuvieron, se recuperaban también tuvieron Ey. cólera oiga cólera claro, todas las pero enfermedades oiga, pero paraban y se oh, paraban para y se recuperaban y luego proseguían Mira. la lucha hermano ah, pero acá no, no. mire aquí hay un aquí hay un compañero que tuvo el covid aquí hay un camarógrafo y dijo oh, a Juan Carlos el nene día mire y dice dice Tuve COVID y al tercer día no tenía un solo aliento, hermano, para venir a trabajar, sin embargo vine a trabajar. ¿Qué, qué, dijo, qué dijo el médico del Medellín? Dijo esta semana el médico del Medellín, me dijo, Augusto, ¿sabe qué me decían los jugadores del Medellín después cuando les daban el positivo? Mano, parece, profe, que hace tres o cuatro meses no corro, estoy ahogado totalmente, Oiga, completamente ¿tá? debilitado. No. Hombre, el Covid los está afectando y más a deportistas de alto rendimiento. Pero no se puede justificar. Y no es una excusa, pues. pues. No es una excusa. La irresponsabilidad pero, del jugador. Pero, pero los tres últimos no partidos, los tres últimos partidos del Medellín contra Pereira, Alianza Petrolera sí, sí, y del fue ya el resumen total de los jugadores completamente físicamente vuelto nada, hermano. Bueno, aquí tienen un abogado. No, un abogado, no, no, no. Ahí tienen no. los señores, los jugadores no. del Medellín, no, no. los irresponsables, no, no. los irresponsables y los que y los que entregaron estos partidos. Perdiendo contra los coleros, como quien dice, no querían clasificar, quedándole mal a la afición. Ahí tiene. No, pero un yo no. Yo... ¿Cómo le parece? Eh, yo ¿Cómo no y cuando yo les digo que a los patriotas ya les dio paludismo y que nos encontramos que en la batalla de, batalla de Chorros Blancos aquí, José María Córdoba. Te, tuvo que ser cargado para dirigir la batalla, esos sí eran ah. hombres, esos sí eran berracos, pero no, ¿cómo le parece? No, no, no, no, no, no pero, no, pero oiga, todos Osorio, mimados. Osorio, hay que mimarlos, Osorio, y este lo sigue mimando. Osorio, Osorio, Osorio, Osorio, no, mire, no, no, mire, a mí no, Mire, a mire. Y no. yo le hago la lista, Rafa, yo le hago la lista, yo le hago la lista de grandes deportistas, mire, mire, mire, el ciclista, el ciclista, el paisano de Osorio, ¿cuándo volvió a ganar una etapa el paisano de Osorio? A ver, ¿cómo se llama el paisano de Osorio? No, Fernando Gaviria, Fernando Gaviria, ¿Cuándo ha vuelto? ¿cu Pablo Dybala, ¿qué, ¿ha vuelto a ser el mismo Pablo Dybala? Ah. Y le hago la lista de los que no han vuelto a ser los mismos después del COVID, hermano. No, no, Ahora, pero, yo, pero, yo, lo, yo no vea estoy vea de acuerdo lo, con los irresponsables no. de la fiesta, Rafa. Ah. Eso sí, pues, sáquelos definitivamente del Medellín. ¿Y quiénes fueron los de la fiesta? No, es, parece que fueron jóvenes de sus 20, hermanos los vea, irresponsables. Eh, vea, de todas maneras, sí, los tiempos son diferentes. ¿no? En esa, en esa época, pues, Simón Bolívar no se ganar las millonadas que ganan nah, estos hombres. Exacto. <risa> Mire, vamos a hacer la pausa sí. y ya regresamos... Para seguir hablando, porque Nacional clasificó de líder. Ya vamos a ver cómo quedó la tabla y el rival que tiene el día jueves en Copa Libertadores aquí en el estadio Atanasio Girardo. Pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Tele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 Cotrafa, bajas tasas de interés, línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia, adscrita a Fogacop.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 Servicio de taxi vía WhatsApp 312-265-6565. Otra manera fácil y rápida de solicitar su móvil seguro. Los rodillos de Coya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No salpican, economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas.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 Gorras y Sombreros Curazao, Bolívar entre Amador y Maturín, 320-674-6609. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Retornamos al superdebate de los temas polémicos del día. No olviden llamar, sigan llamando a nuestra línea para que participen de los premios. Las líneas están disponibles para que nos llame ya. Me recuerdan ahí en, en pantalla las líneas para que la gente se comunique a esta hora y participe. Hoy no tenemos preguntas, simplemente llama y participa de los premios. Así que pueden eh, llamarnos, 232-4604 y el 0-1-8-0-51-50-15 2 3 2 y el 0 1 8 51 50 15 Seguimos con el superdebate Bueno, ganó Nacional ¿Por qué no recordamos? A ver cómo quedó, Máster Los resultados de la jornada La tabla de posiciones para saber cómo quedaron los equipos y los ocho clasificados Y los ocho clasificados Entonces tenemos los resultados de la jornada Fue... Así. Ah, Alianza Petrolera empató con Envigado 1 a 1. Millonario le ganó al Deportivo Cali 3 goles por 1. América ganó 2 goles por 0 al Deportes Tolima. Boyacá Chico empató a 0 goles con Jaguares. Nacional goleó 7 a 1 a Patriotas. Alianza Petrolera 1, Envigado 1, Millonarios 3, Cali 1. América 2, Tolima 0, Boyacá Chico 0, Jambales 0. Ya lo vamos a ver si nos lo cambia ah, el máster. Lo que nos ah. master, que me dejó los mismos resultados. Eh, a ver, se le trabó la máquina, ok. Falta los otros resultados, quedamos ahí en el triunfo de nacional 7-1 y también necesitamos cómo quedó la tabla de posiciones y cuáles fueron los ocho equipos clasificados. Los cuatro primeros van a ser los cabeza de serie. Sí. Los cuatro primeros van a ser la cabeza. Ya no solucionaron el problema para conocer los resultados ahí. Bueno, entonces eh, me avisa cuando estén... Para seguir con los, y saber los ocho clasificados, don Augusto Mientras tanto, Velosa. le hablo de las goleadas de Nacional de siete goles en, en, en toda la historia. Sí. 54, en el año 54, Medellín le ganó 8-1 al Unión Magdalena. En el 54, en Bogata, Bogotá, le ganó 8-2 a Santa sí. Fe Nacional. Nacional. En el 55, en Medellín Nacional, en la ciudad de Medellín, Nacional le ganó 7-0 al Cúcuta. En el 96, le ganó 7-1 al Huila. Y en el 2016 le ganó 7-0 a Bucaramanga para hablar de esas goleadas como pues, la de o hoy. O sea que la última fue en 2016. Correcto. Bueno, 7-1 bueno. al Huila. Los otros resultados: Equidad 1, Santa Fe 2. <risa> le dio vuelta Santa Fe a ese resultado porque empezó ganando el equipo de Alexis García. Deportivo Pereira 4, que se quedó en la A. Le ganó al Deportivo <risa> Pasto 4-2. Atlético Bucaramanga goleó Águilas 4-1. Once Caldas le ganó Independiente Medellín, dos goles por cero. Bueno, la tabla de posiciones entonces: primero Nacional 34, segundo Santa Fe 33, igual Millonarios 33, Cali 31, Tolima 30, Equidad 30, Junior séptimo lugar 29, octavo América 29 y noveno Medellín con 26, luego está Jaguares con 25. Está en la decimoprimera posición Bucaramanga con 24, Deportivo Pasto con 23. Boyacá Chico con 19, Deportivo Pereira con 18, que salvó su categoría. 11 Caldas, 17, igual que el Envigado y Patriotas con 17 puntos. Luego está Águilas Doradas con 14, y portando el farolito. Alianza Petrolera con 6 puntos. Y mañana se hace el sorteo a las 12 y 30 en la Dimayor Mayor para definir con quién comienza Atlético Nacional y los otros equipos, los que han eh, quedado en las cuatro primeras posiciones, que son la cabeza Nacional, Santa Fe Millonarios y Deportivo Cali. Esos equipos comienzan de visitante y terminan de local en la primera fecha del Matamata. -mata. Bueno, ahí en el chat eh, me escribió mucha gente hoy, ojalá Nacional le tomará, con, con el Tolima. Tolima, con el América de una vez, que quieren a América y quieren al Deportes Tolima. Eh, mañana, ¿qué hora se va a conocer? 12, 30, 12, 12 y 30. 30 es el sorteo en la Di Mayor. Bueno, mañana vamos a conocer entonces cómo quedan eh, eh, los juegos, cómo queda el Fix Tour, cómo van a arrancar eh, los equipos. Lo, nacional arranca de visitante y cierra de local. Son matamatas. Un partido de ida, otro de vuelta, local visitante y chao. Ahora. Se supone que el que cierra de local tiene una ventaja, ¿no? Claro. Cerrar de local. Cerrar de local. cuando no hay público, sí es complicado. No, no creo que se siente mucho. Sí. sí, se sentirá el peso de la localidad. Esa localidad va cambiando con la reclasificación. Con la reclasificación va cambiando. Pero inicialmente, Nacional, que quedó primero... Santa Fe segundo, Millonarios tercero, Cali cuarto, esos equipos terminan, terminan, de local. comenzando el mata-mata en condición de local. Yo quería hacer una, una claridad sobre Jefferson Duque, Yo quería hacer un comentario adicional sobre Jefferson Duque. Mire, Jefferson Duque perdió la titularidad, perdió la titularidad porque él tuvo bajo rendimiento por allí pasaron varios partidos en los cuales él nos encontraba en la cancha, la pelota le rebotaba, es más, llegamos a pensar que ya era un exjugador, Algunos, yo hasta llegué a pensar que ya era un exjugador, porque antes recuerdo que él hacía goles desde la casa, antes, en eh, la primera época en Atlético Nacional, hacía goles desde la casa, entonces no se puede tampoco prescindir de un, de un eh, goleador de estos y decir que ya no sirve, no. Él perdió la titularidad, me parece a mí, por bajo rendimiento, pero después de cuatro goles, yo como técnico, para el próximo partido lo ponga, sea de Copa Libertadores, sea de la Copa del Mundo, pongo al que viene a hacer cuatro goles. Cuatro goles. Lo pongo de una. Así que no me venga a decir, Perdito no, a que usted pone a Alves, que porque Alves dice, que juega extraño, sin balón. Es tan Oígame, extraño cuando ver, viene no, un es, tipo de hacer cuatro goles y el es, otro juega sin balón. Es tan, tan, balón. Extra, ah, no, es tan extraño ver, ver a, a, a las propuestas del técnico Guimaraes, que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar ah, no, contra no, no, un técnico, católica, un técnico contra serio, hermano. Va, tiene que poner al que venía de hacer cuatro goles, olvídese. No ah, lo debe poner, sí. Porque... Y, y, y para mí debe jugar con los dos extremos con Alex Castro y con Vladimir Hernández para ese partido debería jugar ah, y saca a o okay. qué no señor <ríe> Rifle debe ser volante creativo ah, debe ser volante centro. Brian Rovira Baldomero, Perlaza de modo sacrificar uno de los volantes de los tres que era colocado habitualmente que puede ser Sebastián Gómez de y, y ya usted sacó a la pero, no. pero yo, le recuerdo, yo le recuerdo a Gustavo Osorio que el Yeye marcó hoy cuatro Sí. pero la semana esta semana marcó un gol en Copa Libertadores frente a Libertad. Y frente a Envigado volvió a marcar. O sea, que estamos hablando que en los últimos cuatro partidos. Ha hecho seis goles. Ha hecho goles. O sea, no, estamos, estamos hablando de partidos. Mientras que el otro amigo hace un, ha, hecho, ha hecho tres goles. Mm -hmm. Desde que está. ¿En cuántos partidos lleva el loco sí. Alves? Tres goles. Sí. Pero el señor, pero no se ve, pero no. el señor Arroyo había apoyado a Guimaraes, que porque Guimaraes dice Apoyo que pone a Alves. No. Que porque se mueve Apoyo muy bien, o no. que juega colectivamente y que a veces hasta juega Alves, sin balón. Alves es internacional, no. Gustavo, es internacional. Internacional. Y es internacional. Vea, es lo de internacional. Vale nada al lado de un goleador que venga a hacer cuatro o cinco goles. Viene sí, la pregunta: es eh, eh, el técnico debe mantener los titulares o no, porque el titular es Alves, ¿no? Pero luego de esos, de ese, de ese, de, esos, de ese cuartete de hoy de, de Giedu, que yo creo que lo pone a pensar, de pronto jugar con los dos delanteros, ¿no? De pronto jugar con los dos delanteros ahí en la ciudad de Pereira el próximo jueves frente al equipo de Universidad Católica de Chile. Y, y bueno, vamos a ver porque realmente a, así jugaba en un tercio del, del, del campeonato nacional jugaba con dos delanteros, pero no jugaba sino con dos volantes recuperadores y después se enamoró de sus tres volantes recuperadores que le dieron mucho equilibrio nacional. Vamos a ver si sacrifica uno de, los dos recuperador, uno de los tres recuperadores para darle paso a los dos delanteros y que jueguen los dos delanteros. Es que, es que hay una cosa inexplicable, uno teniendo jugadores por banda, mire, Alex Castro, que ya está retomando su nivel y tiene también por banda... A Vladimir Hernández. Sí. No me puedo poner a inventar cuando. Pero se si fu... ubica, Ojo, si esa si es la sorpresa. En la, eh, en la el usar banda es. es la sorpresa en el fútbol y me, pongo, y me pongo a inventar y no no utilizo las bandas sino que la única banda que se utiliza es con candelo, candelo. con candelo. La otra banda si escoja, lo ubica en no la, la posición utiliza, que no la utiliza Aladín y pone Hernández, jugadores sí. como Harlan Barrera que no va por banda, lo pone por allí sacrificado. Entonces a mí me parece que en el fútbol de hoy nacional, con esa nómina, tiene que ganarle a cualquiera y jugar con banda, porque las bandas, las bandas no se pueden clausurar en el fútbol de hoy. Bueno, como estamos transmitiendo el programa por Facebook Live simultáneamente, estoy entrando aquí... Eh, a ver qué dicen los cibernautos. Por ejemplo, Julio César Dávila dice que rico, el Tolima o el América, lo que le digo, están pidiendo. Jesús Botero dice que se venga Tolima, que Nacional con este fútbol le pasa por encima. Ah bueno. Ah, ah bueno. Eh, Leonardo Fabio Durango, ¿cuántos Guimarães tiene el superdebate? Giovanni del Castillo, ¿a qué vino Kevin Londoño a Independiente Medellín? Buena pregunta, ¿cómo se llama el cibernauta? Pero, ¿Vino a grabar videos? Sí, ¿Ah? vino a grabar videos, señor Kevin Londoño. ¿Ah? ¿A grabar ¿De videos? A sí, el, eh, el, el, el, el cibernauta se llama Giovanni del Castillo. Giovanni del Castillo, estoy de acuerdo totalmente. El señor vino a grabar videos nomás, porque de fútbol... Ay, María. Bueno, eh, seguimos acá mirando, mirando a ver. No sé si hay posibilidad de, de fijarlo ahí en, en pantalla, pero tenemos por Facebook Live queremos... Eh, conocer qué está pensando a esta hora la gente que eh, está con nosotros. Cirujano, ¿qué bueno, iba a decir? Eh, no, no de, de Copa Libertadores, déjeme decir una cosa, Nacional pensó en Envigado, como, como, como hacer la localidad con Envigado, eh, con, eh, eh, pensó también en Itagüí y pensó en Manizales, pero última hora, que la Comebol no permitió Manizales, sino le permitió, fue... Pereira, por eso se va para Pereira. Ahora, eh, Pereira es prácticamente a la misma altura de Medellín, 1.500 sobre 1.411 que tiene la ciudad de Pereira. Qué bueno Manizales por la altura, qué bueno Río Negro. Había pensado yo hace 8 días cuando les dije a ustedes sobre el tema de la localía, porque era ganar 800 metros más en cuanto a, al recepcionar a los chilenos con más altura, pero bueno, de todas maneras se van para la ciudad de Pereira. Rafa. Lo que no se sabe es si para el próximo, los próximos compromisos contra Argentino Junior y contra Nacional de Uruguay van a seguir en Pereira, eso todavía no se ha decidido, Rafa, o buscarían otra localidad. Yo sí tengo algo para decirle, a Augusto, de algo que usted dijo ahora, y es sobre el tema de, de, del COVID que afecta a los jugadores. Brian Rovira tuvo COVID y sigue siendo el jugador no, eh, igual al Real. Madrid. No vio el bajonazo que tuvo en el siguiente partido. Impresionante el bajonazo. No, pero por ahí un partido apenas. De un partido resto, no más y, resto, y en eh, adelante. Antes, antes volvió mejor. En adelante ha sido figura, figura de Nacional. Ah, no, en pero adelante. es que está está cobijado por jugadores que no tuvieron covid, que están bien, que están pletóricos físicamente. De él. Está no, no, no, no. el rendimiento, los Lo rodearon. gusto. Lo rodearon, ¿Dónde justo que Dibala, que no Acuérdese, oiga, perdón, digo, Alex tira. Castro, hasta ahora Alex Castro, ¿cuánto hace que a Alex Castro le determinaron un... COVID inconcluso, fue así, que no pudo viajar a nivel internacional. Sí, no Hasta ahora, COVID. después de un mes y pico, Castro comienza a fulgurar en Atlético pero, Nacional. Pero en el caso de Alex Castro, fue porque él no agarraba el ritmo de competencia, no fue por COVID, no fue porque, porque el técnico, porque el técnico lo puso, y cuando lo puso, el tipo claro. no, rendía, no rendía, pero ahora pide puesto de titular Alex Castro, porque hoy fue una de las figuras, viendo el compacto de Atlético Nacional, porque a esa hora también estamos pendientes del partido independiente de Medellín, me parece que fue una de las figuras del partido al lado de Jefferson Duque y de Vladimir Hernández, dijo usted. Sí, señor, Vladimir Hernández. Bueno, de todas maneras, pienso que el técnico Guimara, de frente al equipo de Universidad Católica a lo mejor va a utilizar la misma nómina que le ganó al eh, claro. Libertad de Paraguay. No, es que titulares son titulares. Exceptuando a Jefferson Duque. Que creo que Jefferson va a arrancar. Claro, el... tiene que arrancar. Tipo que pero si el técnico goles... fuera el gordito ve ¿cómo le parece? Que pone a Alves. Alves no hacía un gol ni a palo. No, no, no. ¿Ah? Pero es que, o sea, no, ¿usted no. para un partido de Copa Libertadores dejaría a Alves sentado? Sí, señor. ¿Sí? Lo dejo ah. sentado. Lo dejo sentado. Pongo a Jefferson ah. Duque. Porque no puedo dejar los jugones. Es su los jugones no los puedo óptica, dejar. Vea, Gustavo, vea, los jugones pero no los puedo yo dejar. Yo internacional vea, no los dejo sentado para un partido de estos. Vea, los jugones vea los no puedo dejar. ¿Quién Vladimir bon. Hernández, también. Harlan Barrera, también. Ahí tengo tres, tres hermanos. Los va a dar en el banco. Ah, los va a dar en el banco. No. Para poner Alves. No, no, pero él no juega con Vladimir de entrada. Ah, no. Pero, pero, la, pero Vladimir Hernández le está pidiendo pista. Sí. Él arranca con Harlan Barrera. Va, va pero, no pero, pero Harlan Barrera, Duque. pero Harlan Barrera tiene un problema. Él no es un jugador tan táctico. Él, él a veces se inspira, hace goles pero a veces también el hombre se va mucho de los partidos. Ahora, ahora eh, así como el gordo dice que es internacional, eh, Alves, pues Duque también es internacional, Duque ha estado claro. en, le, en, en, en Atlas, ha estado en Monarcas Morelia, en Atlas, etcétera, etcétera, así que también es internacional. Claro. Así como Alves es internacional en algunos países de Sudamérica no, es que y allí y en y el, el, México. Yeye -ye está marcando goles, Yeye -ye hace goles, por eso le estoy diciendo, mire, ante Envigado le hizo un gol de cabeza, ¿Dentro de quién? ¿se acuerdan? Va por la derecha el rifle centro y el Yeye ye tenga de Paloma. Claro. Ahora, en este partido, frente a Libertad, de Palomita. es También. otro gol de Paloma, pero desde el otro costado. Pero son los dos mismos protagonistas de la, de la película. Mm. Entonces, va por Oriental, el rifle, se saca a dos hombres, tira el centro y quien aparece por la mitad de Paloma, Yeye, ye, tenga y sáquela. Dos. Y hoy llega cuatro goles, hermano. <risa> Y es el goleador de Atlético Nacional y pero, del camp, de la liga, 11 goles de la liga, o sea, pero, pero, yo no sé pero, si el técnico no, que a veces eh, es, que eh, el problema eh, de Guimarães a veces es que es testarudo y llevado de su parecer, no, pero uno espera así, yo creo que va a jugar con la ya, misma nómina, pero no, creo y supongo y espero que vaya con Yeye adelante. No, ya caigo en cuenta cómo es la cosa. El señor Luciano González le dictó el libreto a él y entonces por eso no, ahí está descalificando no. a Yeyedo, que ah, se le Luciano no. y quedó a no. usted de qué ¿Usted por qué me está no poniendo en, en, en cosas que no, que no son? Ah, no, señor. Yo con el señor Luciano González no hablo está desde el día de ayer. Ya que lo llamé a, eso, a, a, a preguntarle cómo letra. estaba su, su estado de salud, no más de fútbol no hablamos. No. Y a mí no me, él no, él no me tiene que decir a mí qué tengo que decir claro. yo, don Gustavo. Yo tengo mi criterio, eso. tengo mi forma de ver el fútbol y yo digo las cosas como las veo. Soy amante del juego, me gusta el juego, no el Luciano. fútbol bien jugado. Y, y, y, y cuando yo veo un jugador a internacional y, como Alves que sale para Copa, no. voy con él, no, no, voy no. con él y yo juego con Alves porque es internacional es jugador. que tiene experiencia en torno de Copa Libertadores. Claro, yo con él, yo fuera, voy con Yeye, -ye. ¿usted? Yo, usted yo, pero, yo, yo voy con los dos, Rafa. Yo vuelvo a los dos centros delanteros. Ahora, pero Rafa, los que criticaban a Yeye -ye Duque, los que criticaban a Candelo... ¿Qué van a decir hoy cuando Candelo? Usted, Rafa, lo dijo una estadística: ¿Sí? siete centros de Candelo pero, han sido goles. Sí, siete centros Pero, ¿para ah, qué voy a ir con los dos nueve, con el nivel de rifle, con el nivel de Vladimir Hernández, con ese nivel que hoy logró también por, al escaso? Por, oiga, por eso, de, pero, pero, tavo, por eso digo: yo sacrifico uno de los tres recuperadores. Puede ser Gómez, acá hacia un lado Gómez, para colocar al segundo centro delantero, puede ser, ¿no? Pero eso hay que analizar bien el rival, la táctica, la contratáctica, etcétera, etcétera, para analizar cuál es la nómina ideal frente al conjunto eh, bueno, un próximo de la Universidad Católica de Chile. Esperamos que Nacional gane. Eh, voy a ir. Eh, vamos de una vez con. Eh, Esperemos. ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa iba a argumentar usted, Velosa? No, no, no, ya dije lo de la localías si y todas esas cuestiones, Rafa, que no se ha determinado todavía. Si Pereira sigue siendo. Eh, la, la ciudad que sirva de localía para los subsiguientes partidos bueno, de Atlético Nacional. Por favor, me regala un número del 1 al 201. El 21. ¿El quién? El 21. El número 21 corresponde a Luis Alberto Vergara. Este señor vive en Barrio Fátima. Cuatro personas ven el programa: dos hombres, dos mujeres. El número? 71. El número 71 corresponde a la señora. Laura, Laura Rincón, y ella vive en el municipio de Envigado. Allá ven el programa cinco personas, dos hombres, tres mujeres, ahí quedan entregados los premios y ahora sí vamos a los vitrinazos. Vamos a despedir con vitrinazos, tengo vitrinazo para don Alirio Angarita, para la gente de Goya, que están cumpliendo 20 años, la gente de Goya, así que nuestra más sincera, felicitación. Alirio Angarita, 20 años de Industrias, Goya, en estos 20 años que cumplieron el 6 de abril. También tengo para el doctor El Quincierra un vitrinazo para, Esteba, para Esteban Zuluaga, Rafael Gaviria, la gente de Pulsar en Medellín, eh, las motocicletas Pulsar, igual que para... Tomás eh, Márquez, para el ingeniero Tomás Márquez, para Luis Marvin, la gente de Costa Rica, para... a ver qué me quedó faltando por aquí. Y para el doctor Misael Cadavid, que ha sido la persona que nos ha ayudado mucho con lo de Luciano y con lo de Don Elkin Lau. Realmente muy agradecidos con usted. Doctor Misael. Para Mauricio Arevalo, por allá en, en, en, en Arauca, ¿no es cierto? A, Arauca, a, nombre, en Yopal. A, a Yopal, en Yopal. Yopal, Yopal. A Rubén Bar, eh, Barrientos, a Miro Jiménez, a César Augusto Plaza, a Luis Alejandro Paz y a Juan Carlos y André Felipe Álvarez. Sí, pero también pidió vitrinazo la novia de Mauricio Arevalo, que Lindira es Indira Oviedo. Indira Oviedo en Chiquinquirá, Boyacá. Y Mauricio Arevalo, un abrazo. En Yopal Casanare, Yopal, oiga, apunte ahí veloz, Yopal A, Casanare. Allí También son para Olivares. Orlando Barrios, director de Triunfo Estéreo, en Saboya Boyacá. Oiga, cómo tenemos de sintonía en todo el país. Para Rubén Puerta, hincha de Independiente de Medellín, que está en Envigado. Allí son Olivares, Olivares, que está en la cárcel de Itagüí, muchachos, un abrazo. Para Juan Carlos Restrepo en Flamingo de Belén y su hija María Cristina Restrepo, que cumple dos añitos. Para Ramón Arango, hincha del Medellín, y Viviana Marcela, su hija, hincha de Nacional. Para Juan Carlos Jaramillo, en la Florida, que tuvo una nota luctuosa el fallecimiento de su hermano, Luis Alfonso Jaramillo. Fuerza, Juan Carlos, te acompañamos en tu, en tu dolor. María Elena Zuluaga, que está en Envigado. Giovanni Castro, el relator en la ciudad de Barranquilla. Y para el popular Fifi, hincha de Atlético Nacional. Y no podemos. Antes de cerrar el programa, dejar de saludar a dos de nuestros guerreros que se están recuperando y que los necesitamos en este set. Mucha fuerza positiva, fe en Dios, Luciano González y nuestro hermano Elkin Labo. Bueno, sí, para ellos estamos deseando una próxima recuperación para tenerlos en los programas y también aquí en el set del programa. Y ya para cerrar, entonces, eh, ¿qué noticias tiene usted para el cierre, señor Gustavo Osorio? No, ahora usted dijo que tres meses, imagínese, tres meses de vagancia. No, no son tres meses de vagancia. Lo que pasa es que no hay competencia, pero tiene que aprovechar Bolillo Gómez, porque ahí sí, para el próximo semestre, se le va a exigir a Bolillo Gómez. ¿Por qué? porque va a por poder hacer una muy buena pretemporada y pedir otra clase de jugadores y hacer los entrenamientos que necesita, los automatismos para que lleguemos al próximo torneo como es. Para mañana se espera que a las 12 y 30 del día entonces se conozca el, el primer rival de Atlético Nacional en esta liguilla, siguiente de la Liga Colombiana. ¿Quién será? Es la gran pregunta. Mucha gente quiere que sea el Tolima, otros quieren que sea el América. Esperemos, el sorteo lo dirá todo. El año pasado se hizo, un, se hizo un campeonato con los equipos eliminados Rafa. Este año faltó lo mismo también, porque no pueden quedar tres meses sin hacer nada. 11 equipos del fútbol profesional colombiano tres meses así pues entonces que faltó ese campeonato ese campeonato faltó sí pero, eh, a, pero hace un año no hace un eso año. fue después de, la, de, de que se levantó hace las año restricciones año, no, de la pandemia segundo el semestre del año pasado sí. finalizando sí. sí porque es que como no hay como el problema es que como no se puede, no, no puede tener asistencia pero si se hizo así por qué verdad no se habría hecho este año cuál es la razón Tema económico, ¿no?, lógicamente. El año pasado que, había que equilibrar una cantidad de partidos de televisión que faltaron durante la pandemia. Sí. Entonces, aquí, pues... Bueno, Bueno, mis amigos, de esta manera llegamos al final. No olviden las repeticiones en YouTube del programa. Lo pueden volver a ver en Facebook Live, eh, este espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Un beso grande. ...para la Ariana... ...para la nena eh, Ariana... ...Feliz noche, Dios les bendiga... ...permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia... Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto.